Desde este sitio, cuya dirección es b-mediofonts.com, voy a mostrar eh, cómo pueden variar estas fuentes variables sin necesidad de elegir instancias cuando el programa en el que las estoy utilizando tiene una interfaz que me lo permita en esos casos directamente en lugar de elegir una instancia se pueden modificar desde una barra como esta. en este caso estoy modificando el peso y también podría modificar el ancho entre los dos polos posibles me voy a detener en particular en este caso que me ofrece muchos ejes para modificar muchos ejes de interpolación desde aquí puedo eh, modificar el peso también el ancho y tengo muchas sutilezas como por ejemplo acá estoy modificando los ascendentes de las minúsculas acá voy a poder modificar los descendentes de las minúsculas y otros detalles muy sutiles todo esto va a depender de la fuente